En Evernote podemos compartir libretas o notas. En este caso vamos a ver el procedimiento para compartir una libreta. Damos clic en este icono, seleccionamos la libreta que deseamos compartir y de inmediato vemos el enlace para hacerlo. Al dar clic aquí podemos integrar las direcciones electrónicas de las personas con quienes deseamos compartir esta libreta. Más abajo podemos editar si deseamos que esas personas puedan editar e invitar, solo editar o únicamente Ver. En este caso voy a seleccionar únicamente ver. Podemos escribir un rápido mensaje, damos clic en enviar y las personas o la persona recibirá una notificación de que una libreta de Evernote ha sido compartida con ellas.